Novedades importantes y muy buenas. Sí, viste bien, es el capítulo número 72. Solamente estaba contando los episodios que estaba haciendo diario, pero te mostré lugares de Edmonton, cómo se hace un asado, cómo se compra orégano legalmente, un viaje por British Columbia, reportajes con muchos argentinos, los precios en el supermercado y mucho más. Acá tenés una lista interminable. Así que bienvenidos al capítulo número 72. En las novedades que tengo para contarte, mis papeles están avanzando y ya hice mi examen médico qué significa que me hicieron el examen médico que ya estamos a un pasito que me den mi residencia permanente y mi visa de trabajo Ah, y queda solamente una semana para que me veas como un busito se viene el frío el buen frío así que me voy a sentar en casa para explicarte cómo fue el proceso de los exámenes médicos contar cómo estuvo el proceso para hacer los exámenes médicos como ya sabes estoy en el proceso de recibir la residencia permanente y la visa de trabajo el proceso fue y es bastante lento parece que estamos ya avanzando en el proceso como ya te conté en otro vídeo la semana pasada hice el examen biométrico revisan tus huellas fotografía entonces más que nada es un examen de identidad a ver si sos la persona que decís que sos algunos países te piden tener exámenes médicos te mandan primero un email donde te invitan a hacer el examen en médico vos podés elegir qué eh, doctor hacerlo. Yo elegí a uno que queda como a 15 minutos de mi casa que hace los exámenes específicos para los que están haciendo los papeles de inmigración. Ok, y llegué al examen médico por obvias razones, eh, voy a dejar la cámara acá en el auto. Solamente por la revisión esta y que tengo que volver la semana que viene, te cobran 250 dólares. Que tenés en cuenta esa suma, Tenés que llevar impreso el email que te mandaron y el pasaporte. Te hacen un examen de orina. Por si te quedas con la duda, hice bien, eh, buen color. De ahí me revisaron mi peso y mi altura. Me sacaron una foto y de ahí la secretaria ya me dice que necesita entre ese día y el día siguiente. Un examen de sangre y un examen de pecho, las radiografías. Llegué a la segunda parte, voy a hacerme la radiografía y eh, que me saquen sangre. Saqué la radiografía, justo un chico argentino que me atendió, buena onda, estuvimos hablando ahí un rato. Y de ahí al examen de sangre. Acabo de salir a que me saquen sangre. Una cosa rarísima la que me atendió, una filipina chiquitita. Sentí la aguja entrar, viste que a veces sentí un poquitito, un piquetito. Yo la verdad con las agujas no, no, no tengo ningún problema. Pero siempre sentí un, como un pinchecito, No sentí nada. Ya vi que sacó las dos, las dos porciones que se tenían que sacar. Y le dije, excuse me, I didn't feel anything. Gracias. Me dice, thank you. Como que sabía que escapa, pero muy buena. Seguimos. Eso fue todo en realidad. La radiografía me salió 30 dólares y el examen de sangre fueron 93 dólares. Tener en cuenta esa guita extra por si vas a hacer los exámenes médicos. Todas esas muestras se las mandan al doctor que me va a atender el jueves para la revisión final y él ya entrega después a migración resultados finales de los exámenes como te dije en el otro video, por lo menos siento que va avanzando el proceso que antes había estado en pausa por eso no había hablado nada en el canal bueno vamos a ver qué sigue paso a paso a no desesperarse y a seguir así que bueno seguimos con el blog muchas gracias está cayendo la noche un poquito de lluvia hoy You've